Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de MeliCat Blog. En esta ocasión te voy a enseñar cómo hacer una foto redonda en Canva o una foto con bordes redondeados La primera, que es la de hacer la foto redonda en Canva Como pueden observar, tengo aquí ya mi foto Y como pueden ver, pues es una foto común y corriente Para hacerla redonda, nos tendremos que ir a la parte que dice Elementos ya cuando estemos en elementos damos scroll hacia abajo y vamos a encontrar el apartado de marcos. Aquí vamos a elegir el círculo lógicamente para hacer una foto redonda. Elegimos el tamaño de nuestro gusto y la colocamos en nuestro espacio de trabajo. Ahora sí lo único que tenemos que hacer es muy fácil y sencillo. Arrastramos la imagen hacia el marco, la soltamos y como puedes ver, de esta manera se hace una foto redonda. Ahora, ¿cómo se hace una foto con bordes, pero redondeados, que no sea completamente redonda la imagen? Para hacer una foto con bordes redondeados, también es muy sencillo. Voy a duplicar esta página, voy a dar clic derecho y voy a desajuntar la imagen. Es decir, voy a separarla del marco que ya la había puesto anteriormente. Voy a borrar el marco del círculo, voy a acomodar mi fotografía y voy a irme a la parte de marcos pero le voy a dar en donde dice ver todo. Aquí vamos a buscar un cuadrado pero en inglés que sería square. Como pueden ver yo ya lo he buscado anteriormente ya que es algo que utilizo mucho, square. Y vamos a elegir este que tiene los bordes redondeados. De igual manera ajustamos el cuadrado en nuestro espacio de trabajo y arrastramos la imagen hacia el marco y de esta manera quedaría una foto con bordes redondeados. Ya tenemos nuestra foto completamente redonda y nuestra foto con bordes redondeados. Observen la diferencia, voy a pasarlas a la misma página para que ustedes puedan observar las diferencias más claras. Vamos a borrar la página de abajo y para descargarla simplemente le dan en el botón que dice compartir, descargar. Eligen la opción de PNG si quieren descargar su imagen sin fondo y le dan en fondo transparente. Después de eso le dan en descargar y la imagen se descargará automáticamente. Esto ha sido todo por el tutorial del día de hoy, espero que les haya gustado y que les sirva para sus futuros proyectos. Mi nombre es Julber Pro y estamos en MeliCat Blog.